¡Ahora, maestro! ¡A mundo, cámara! ¿Quién la va a cantar? El maestro del radio tarife, Lindsay Lavarina. ¿Quién la canta tú? Aquí viene el declamador ¿Cómo te llamas tú declamador? Venga ah, Román Izaguirre nos va a declamar ¿Qué nos va a declamar? Siento El llanto en la llanura Esa no es la pica de él Que no le gusta el llano Escucho un 6 por derecho, para que se arranque el pecho, el corazón con la mano. El joroco ha comenzado, lo más hondo del compás. Bailan todos los vecinos de su a paso real. Las mulatas son alegres, como brisa en morichal. Con los senos por salirse El de la vital Y en el medio un caminito más abajo del collar Que dan ganas de seguirlo para ver a dónde se va Y el corojo dale y dale Lo más hondo del compás Lo más hondo del compás uh.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 Tan solo algún día te cruzaré con mi copla y mi ganado mi caballo y mi mujer entonces habrá lloviznado médanos sobre tu ser en la copa de un mirao al sol de un amanecer desgranará el Cristo fue los sueños de Juan Parado el del caballo cerrado con el casquillo al revés para que lo busquen para un lado cuando palotro se fue Vale, pues venga. Ahora sí, compadre. Siento el llanto en la llanura de partos al... Va volando hacia el atajo, dando un grito lastimero En medio de los senderos, completan una bandada Se escuchan en la alborada, como un regalo de Dios Contados de dos en dos, beben agua en la cascada Pena, con su condena, se piste y luce de harapos, bebe y sueña con cuarapos espera el canto del gallo, el relincho del caballo, el canto de los turbiales, en los tupidos natales duermen violetas. La va volando hacia el atajo Dando un grito las Hace mugir la guacaba y encamina apresurada sobre la verde sabana. Ya se aproxima la diana y en el tañir del carrao hay un eco lamentable. Los rayos del sol mueren en horas permejas, el viento susurra en quejas, se ha extinguido el guarantol, cabalgan la noche oscura en la sensible sabana, sintiendo en la tierra llana el dolor de la llanura. En la guarura y en el ancho firmamento se ve un incendio violento que reverbera en la brisa, pone fin a la sonrisa y se muere a paso lento. Bueno, para que vean, pues cógeme ese tronco en la uña a ver si taratatea, tataratea. Mira, teatro, canto, el marajero, miren el marajero, un aplauso al marajero. Y un aplauso para el artista Muchacho, vale, se ganó anoche el premio, ¿cómo es que se llama? Quita pesares, catire, quita pesares. Bueno, mira qué muchachada. ¿Tú tienes cuántos años? Diez años, ¿y tú? Diez, ¿y tú? Nueve, nacieron con la revolución. Diez años tiene el gobierno revolucionario ¿Son o no son los hijos de la revolución? ¡Viva la revolución! ¡Carajo! Vivan nuestros hijos! ¿Y tú cuántos años tienes? Nueve, ¿y tú? Diez, está bien, está bien ¿Y tú qué echas cuento? Sí ¿Qué, ¿Qué cuento vas a echar? ¿El de la Sayona? Sí. El Chaco de Trompo Verde Échanos un cuento pues, venga acá ¿Cómo te llamas tú, Catire? Ah, Catire, ¿dónde vienes tú por ahí, compadre? De Camaguán, compadre. A ver, nos va a echar con este. ¿Cómo te llamas tú? Daniel. John. John Niel Carraquel. ¿Tú eres llanerito De Camaguán, nada más. Bueno, nos va a echar un cuento ya. De Camaguán y de los pocitos. Ah, <risa> si es que se habla. Bueno, compadre, dele pues. Yo un canto recio y un muerto que me saliera que tenga bastante realitudito me los diera adiós coroto ahora sí que nos compusimos a mí me dijeron suba para acá para que nos eche un cuento y lo que me puse voy a cantar ya visto usted cosas semejantes bueno vamos a lo que viene resulta que a Rigoberto le pasó una cosa que para qué le cuento no tengo que contarles, porque si no, ¿cómo van a saber de qué le estoy hablando? Y sigo pues, conchale tengo que hacerme revisar la cabeza, no vaya a ser que tenga peor cochinero. Bueno, ahora sí, una vez Rigoberto venía de los Médanos para la Raya, como a las 4 de la mañana, porque a las cinco y media iba con Pablo Peña y Trompo Verde a ayudar a Pedro Blanco a caña en el Trapiche. Porque de corazopando iba a venir Pedro Azopardo a buscar cinco cargas y tres tercios de dulce. Cuando iba pasando por el samán de enfrente donde pone los patos, ve que de la mate de mangle de la orilla de la laguna sale un burro negrito que venía rebundando para él. Pero cada vez que reunaba, se le prendían las horas en candela y se apagaban otra vez. Y Rigoberto cuando vi ese bicho salió corriendo y cruzó la carretera de un salto iba para la carrera en la casa de don Pablo que lo estaba esperando con trompo en el tranquero. Y como llega corriendo, esto le pregunta, ¿dónde viene por ahí Rigoberto? ¿Y a qué le corres tú? Y Rigoberto de por la carrera dice, frente a donde, pó, la pata, ahí me salió un burro con las orejas, prende candela, y trompo verde le pregunta un burro con las orejas prendía en candela si sí, le dice Rigoberto Trompo Verde le pregunta otra vez un burro con las orejas prendí en candela ¿Por qué no lo esperaste chico le habrás hablado de ese muerto y Rigoberto dice que voy a estar esperando yo chicos. Si y yo lo que hice va a salir corriendo Trompo Verde meneando la cabeza dice no chicos. ese no te ibas a hacer nada ese es lo que quería era darte los reales que tiene enterrado por ahí y sabe que son bastantes. Mañana vamos a ir para allá. Y dice Rigoberto, yo, yo ni loco voy para allá. Vaya usted, yo no. Y Trompo Verde dice, baja de ir para allá. Nosotros vamos a ir contigo para que le hable al macho, para que te dé los reales. Y lo partimos entre los tres. ¿Qué dice? Va, está bien, pero será mañana porque ya amaneció. Y va a decir Pedro Blanco que no lo vamos a, ir a ayudar. Se fueron los tres por la casa de Pedro Blanco. Y Estuvieron moliendo caña todo el día hasta la tarde. En la tardecita cuando iban de regreso, le dice Pablo a Rigoberto, "Te vas a quedar durmiendo en mi casa para que mañana vayamos los tres al sitio donde te salió ese muerto para que te dé los reales." Esa noche trompó y Don Pablo. Esa noche Verde y Don Pablo le enseñaron a Rigoberto la palabra que tenía que decirle al muerto cuando apareciera. Y se durmieron. Ese otro día a la misma hora ya estaban en la mata y se escondieron en un pajar de gamelota de pichón que había cerca de la laguna. Como a las cuatro y media escucharon un burro rebundando. Y dice, y dice Don Pablo, escuche Rigoberto, ahí viene el muerto, vaya ya. El Rigoberto muy decidido sale para sitio donde vino el rebundo y ve que hay un burro con el pico pegado al suelo. ...y se lo va acercando poco a poco... ...hasta ponerse al frente... ...agarrándolo por los cachetes... ...le levanta la cabeza y le dice... ...hermano, por parte yo, ...no me asuste ni me asombre... ...dígame que se lo ofrece para sacarlo de pena... ...y le suelta la cabeza... ...y el burro como tenía mucho sueño... ...volvió a pegar el pico del suelo... ...y lo vuelve a agarrar... ...y le dice otra vez... ...hermano, por parte yo, ...no me asuste ni me asombre... ...dígame que se lo ofrece para sacarlo de pena... ...y le suelta la cabeza... Y el burro como tenía muchos años volvió a pegar el pico del suelo dormido. En eso Trumpo Verde y Don Pablo ven que de la misma mata donde salió el burro también salió un hombre. Y dice Trumpo Verde, ¡Mira, don Pablo! ¡Otro muerto! ¡Ay, papa! ¡Más plata! Y salen los dos corriendo hacia allá. Cuando van llegando al desconocido, el desconocido va llegando también donde está Rigoberto con el burro. Y le dice a los tres, ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Y qué hacen ustedes aquí a esta hora? Porque ya son las 5 de la mañana Y uno a uno le respondieron Yo soy Rigoberto Yo Pablo Peña y Joan Bon Pero me llaman Trompo Verde Rigoberto dice Yo estoy hablando con este muerto que me salió ayer aquí Y hoy le esperé para que me diera los reales Y usted, usted no es otro muerto ¿Cómo se llama usted? Desconocido se sorprende y dice Yo, yo no estoy muerto, Dios me libre Ese burro tampoco es el muerto que sale aquí y ese burro es mío Eso es que se me escapó de cada noche Y se vino para acá y lo vine siguiendo por el rastro hasta aquí Mire, yo soy un sabio Tablante Para servirle Y vivo en la vuelta de la chena Y gracias por agarrarme el burro Por la molestia, tomen 40 pesos El desconocido se montó en el burro y se fue Trompo Verde dice Caramba, qué mala suerte No era el muerto Y yo que empezaba a comprarme con la parte que me tocaba Un trapiche Ah, mire Rigoberto ¿Y tú por qué le soltaba la cabeza al burro? Y Rigoberto dice, yo le soltaba la cabeza al burro porque yo pensaba que en cuanto se le prende la vera a este burro me voy corriendo. Menos mal que no era muerto. Recuerde amigo, que nunca se debe juzgar a una persona por su apariencia, porque la cara no demuestra lo que el corazón esconde. Y no siempre todo lo que ve es en realidad. Bueno, ya esto no es a lo presidente Esto no es a lo presidente, esta es otra cosa ¿Cómo llamamos este programa aquí? ¿Ya? ¿Cómo llamamos este programa? Quita pesares, será. Puro llanerito y llanerita Bueno, tenemos que irnos, compadre Lo felicito, muchachos Lo mejor de todo el programa fueron ustedes, al final ya ¿Ah? La despedida fue lo mejor de todo Y... Como tú decías, ¿cómo es? La apariencia engaña, ¿no es? ¿cómo es que hace el burro? ¡Viva los niños! Esa es la patria nueva, el hombre nuevo, la mujer nueva. Bueno, hasta la victoria siempre. ¡Viva el Guárico.